¿Cómo hago un pacto con el diablo? Directamente en la organización Luciferina Semillas de Luz Universal. Acá, en las instalaciones del templo. Contáctenme desde cualquier parte del mundo. Los teléfonos que aparecen en pantalla vía WhatsApp. Me escriben, no me llaman por WhatsApp que no respondo llamadas por WhatsApp. Y yo les daré la cita. Les doy obviamente las condiciones que yo les coloco, que la organización coloca para atenderlos a ustedes. No es que ustedes lleguen de sorpresa, toquen la puerta y yo les abro. Mire, aquí han llegado personas de Estados Unidos de Perú, de Londres, de Australia, se pegan semejante viaje, 48 horas de vuelo, 14 horas en carretera para llegar hasta acá y tener que devolverse, dinero gastado al son de nada porque yo no los voy a atender, todo es con cita previa, me contactan en el whatsapp que aparecen aquí en la pantalla y yo les daré las pautas y las condiciones para yo atenderlo a ustedes. Pero les repito, todo es con cita previa. Y acá en la organización nociverina pueden hacer un pacto con el diablo, acá en la iglesia, en el templo, en una ceremonia privada, solamente para ustedes. Les reitero, con cita previa, no aparezcan de sorpresa, que jamás los voy a atender. ¿Ok? Mi nombre es Víctor de Villarreal, atrévete allá y déjate sorprender.